No, hemos venido al supermercado a comprar comida porque vamos a ir a la playa Entonces, sí, ya sí, están ahí y vamos a hemos comprado comida para ir a la, a la playa hemos comprado unos helados para comer ahora por el camino buenos días chicos ¿Qué tal estáis bien hoy estamos aquí con nuestra amiga esta cabrita Bueno, hoy hemos venido a esta playa. ¿Oye? Hoy es nuestro último día en Creta. Mañana ya nos vamos a Naxos. Así que vamos a disfrutar de este. Mirad la cabrita, esta bebé. seguir bajando por aquí hasta la playa mirad la playa es así y hay como cabritas por todos lados bueno hay dos tres cabras ahí ahí hay una ahí hay otra, y aquí hay otra ahí hay... así aquí hay otra bueno pues así es mirad están aquí las cabras y es muy difícil comer no me han pre preparado aquí una comida están aquí las cabras que no nos dejan comer y todo eso, porque ahora vamos a llevar todas las maletas y todas las cosas al coche que mañana a las 4 de la mañana salimos a, al puerto cogemos el ferry que nos lleva a Nachos a Naxos y bueno, hoy no he grabado mucho, pero bueno todavía tengo varias cosas que contar muy, muy chulas mirad hemos venido a un restaurante aquí a comer tenemos pasta kebab, y pollo ensalada calamares fritos, por ahí. Mira, os quería contar que ayer fue oficialmente el último día de clases en Finlandia. Y lo que se hace en, en el último día pues es una fiesta de fin de curso, así todo muy elegante. muy, Pues así, muy elegante. Y pues se reparten unos premios. Y yo gané uno al alumno ejemplar. Estoy orgulloso de eso.